son nito nazi de esta región y el negro Juan Simón siempre alegre y muy llanguero estos son que se encuentran y flores y pajaritos la tengo lista y flecha para cuando la necesito desde la colonia Romero Rubio Distrito Federal Una alegre, oh. venga que así lograremos para la caja y con tres de llamados la planta se delgaja y que ando le al tambor la guachara carachando con los ojos todo erizao le va a la corteo mostrando su potrilla el reemitao con el brazo al chalejo y a la venta a que así logaremos para alegrar al golejo para la contratación de este equipo, solo puedes bancar el 55-31-30-6587. Antisapa, México. Para la contratación de este equipo, solo puedes bancar el 55-31-30-6587. Antisapa, México. El eh, uso candela. El eh, eh, uso candela. Simón Simón Simón Simón Simón Simón 100% de mi 100% de del corazón Yo Soy el más un tantero, el de, de esta región Soy el negro más simón, gente alegre y muy anguero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 De casa, nuestras cumbias y claro, las joyas debajo del baúl de los recuerdos.